Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Saludamos a los nueve departamentos que todas las noches, los domingos... ...a las 22 horas sintonizan a ya la televisión... ...para poder conocer un entrevistado más... ...esos referentes en la sociedad... ...y por supuesto, hoy estamos también con otro referente... ...el programa va a ser totalmente distinto... ...tendrá un poco de personalidad... ...pero también hablaremos de cosas técnicas... ...y sobre todo recordaremos lo que sucedía... ...hace muchos años atrás, en octubre del 2013... ...y por supuesto, toda esa lucha... ...que han tenido las víctimas de la ciudad del Alto... ...y que sin duda... Estamos con uno de los protagonistas que ha dignificado a esas familias que sufrieron y que también lucharon por la democracia de nuestro país. Vamos a revisar porque damos la bienvenida. Hoy vamos a compartir este espacio con un hombre que busca justicia y que con su valentía se entrega a Bolivia como su segundo hogar. Está con nosotros... Thomas Becker, nacido el 20 de julio de 1978 en Kansas City, Estados Unidos. Profesión sociólogo, feminista, con doctorado en Derechos Humanos. ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa. Gracias hermano, buenas noches. <risa> bueno, eh, queremos conocer un poquito más de tu vida... Eh, de todo lo que ha sido ya esta experiencia de poder trabajar con hermanos y hermanas bolivianas sobre todo de la ciudad del alto pero vamos a ir retrocediendo un poquito más desde tu infancia y para ello vamos a ver esta biografía antes de dar ya la bienvenida e iniciar nuestra edición de referentes dorsal del planeta en mis Tomás Becker es supervisor de la práctica de derechos humanos en la red universitaria para los derechos humanos es un abogado y activista que ha pasado la mayor parte de la última década trabajando en temas de derechos humanos en Bolivia como estudiante de la Facultad de Derecho de Harvard. Después de graduarse, se mudó a Bolivia y formó parte del equipo legal que responsabilizó a siete funcionarios del gobierno por genocidio ante la Corte Suprema de Bolivia. En los Estados Unidos, Becker y otros abogados obtuvieron un veredicto del jurado por 10 millones para los familiares de las víctimas de Octubre Negro, el trabajo de derechos humanos de Becker ha incluido investigar torturas y ejecuciones extrajudiciales en Adabasis de la India y Saharauis en la Sahara Occidental, documentar crímenes de guerra en el Líbano, Palestina e Israel, exponer a los grupos paramilitares en Honduras, Colombia y México, investigar feminicidios en América del Sur y servir como guardaespaldas no violento para las guerrillas zapatistas en Chiapas, México. Becker es un músico y compositor galardonado que ha grabado con productores ganadores de un Grammy y ha realizado giras por todo el mundo como baterista y guitarrista. Está con nosotros el abogado Tomás Becker y queremos conocer qué hay detrás de esa seriedad que denota tu profesión. Hablaremos más adelante de leyes, pero para nuestra audiencia que ya sabe quién eres a nivel nacional e internacional, eh, conocer un poquito más. ¿Cómo fue tu infancia, Tomás? Bueno, hermanos, ya saben mucho de mi, <risa> mi vida. ¿Ustedes son espías o qué? Investigamos, ¿qué está investigamos. Bueno, bueno soy, soy de Kansas City, que es eh, del centro del país. Es más o menos, no sé cómo explico, es una ciudad, pero es, de, es como Achacachi, ¿no? Es de una ciudad más popular, se de un barrio muy popular. Es el barrio más, octavo más peligroso en los Estados Unidos. Ah. Entonces, es parte de bueno, he visto mucha inigualidad. ¿No se vende mucho el turismo entonces? En eh, mi barrio la no, no. no. Ah, Venden yeah. otras cosas. Y <risa> yo no, yo no. Pero eh, yo creo que esta fue parte de... Bueno, porque trabajan los derechos humanos. He visto la inigualidad wow. y eh, fue importante a mí eh, trabajar con la comunidad, porque soy del pueblo, ¿no? ¿Notaste desde muy pequeño esa diferencia entre ricos blancos y pobres afroamericanos? Sí, bueno, mi barrio... Fue principalmente un barrio afroamericano, eh, pero he tenido la oportunidad de ir a una escuela eh, uh -huh. fuera de, de mi barrio, con muchas perso personas más, bueno, con gr gringos como yo y otras <risas> que tenían recursos. Y desde, bueno, desde podía entender cosas. Yo, yo vi la diferencia uh -huh. en mi barrio, pero también en, en, en esta escuela. Entre los dos, había diferencias y mucha igualdad entonces para mí fue una pena y quería hacer algo, ¿no? Claro. ¿Cómo es su familia? Contanos. Son locos. Son locos. Son locos. <risa> son locos. Eh, super crazy. Super, <risa> eres gringo también, Lord, Lord. Eh, No, no, son buenos. Eh, mis padres, eh, bueno, yo tengo un, una hermana y, claro, mamá, papá, y, y son también muy progresistas y han trabajado en la comunidad y, y creen en... Bueno, somos locos, pero creemos que podemos cambiar cosas o tenemos que tratar de cambiar cosas y yo creo que aprendí esto de, de mis padres. ¿Cuál era el oficio de tus padres, Tomás? ¿Sus profesiones? Sí. Ahora son ancianos, Claro. en mi... casa. Pero eh, mi mamá tra trabajaba en, en el arte y Ajá. mi papá era abogado. Ah, también. Entonces, ahí heredas la pasión por, por no, las leyes. No, no, no tenía ningún interés. Y ella me dijo, no quiere ser abogado. Es aburrido. Yeah. Y yo no soy abogado normal. no. Claro. Si tienes problemas con, con sus contratos, bueno, suerte, yo no puedo hacer nada. Entonces, yo no quería ser abogado, es la verdad. Yeah. Para mí fue muy profesor ¿no? muy aburrido Lo vamos a titular, Thomas Becker no quería ser abogado No, son, para los nada. abogados son aburridos y no tenía mucha fe en el yeah. sistema de justicia Entonces fue un poco raro que decidí ir a... Tú cuando de muy chico decías, ¿no? Kansas City, una localidad en la cual no es promocionada por, por, por, por todas las estrategias de turismo Por la delincuencia, etcétera, las pobrezas, las desigualdades Pero te tocó vivir alguna experiencia... ¿Injusta en tu vida? Claro. No, yo, bueno, yo tenía muchos amigos afroamericanos y cuando, siempre pasaba. Cuando pasábamos por la calle, los policías uh -huh. querían detener los, bueno, mis amigos afroamericanos, pero yo podía pasar porque yo era gringo. Y claro. este... Es el racismo. Lo, clasismo, racismo, ¿Lacismo? los dos, los dos. Uh -huh. Y... Fue muy claro desde que puedo recordar, entonces, y todavía existe. Bueno, tenemos un problema en los Estados Unidos, los policías han matado muchas personas, bueno, muchos afroamericanos eh, que no tenían armas, es porque hay protestas, Black Lives Matter claro. ahora en los Estados Unidos, todavía existe, y, pero yo vi esto directamente desde, era bueno, cuando puedo recordar cosas, ¿no? Uh -huh. Miraos, eh, ¿qué sacrificio realizaste para poder estudiar? Eh, bueno, lo, lo bueno y lo malo, bueno, Harvard es, cuesta mucho, eh, pero tiene una beca. Si trabajas en el interés público, uh -huh. es gratis. Entonces, eh, yo he estado muy afortunado eh, ir gratis a Harvard. ¿Estudiaste ahí leyes? Leyes, sí, derecho, leyes. Eh, claro. Y, entonces, yo no tenía que pagar. Eh, yo, ah, mira. Sí, fue muy lindo. Y tiene un programa. La verdad es no, no hay muchas personas que aprovechen este programa porque si, si gradúas de Harvard, puedes ganar altísimo. Pero si decides claro. trabajar en el interés público, eh, bueno, yo no gano como los, los como, abogados de Como tus de Harvard, compañeros de la Universidad de Harvard. No pero yo no tengo que pagar las deudas que tengo deudas, claro, eh, ¿las deudas? Eh, más o menos es una beca para los que trabajan en, en temas como eso, como los derechos humanos. Ah, mira, os... más adelante vamos hablando de ese tema, pero ¿cómo llegas a, a decidir y optar por esa beca de Harvard? Porque mamá, me imagino, estudiaste en colegio y de ahí, ¿y ¿qué haces? Terminas todo lo que es y tienes que ingresar a la universidad y ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu preocupación para poder decir, elijo este camino y mucho más si tengo esa beca de una universidad prestigiosa a nivel mundial? La verdad es que no iba a ir a Harvard, no quería ir a Harvard, yo visité a Harvard, yo pensé, bueno, esta gente es bien burgués, <risa> eh, eh, yeah. y es un lugar que puede ser muy frío, y, pero yo conocí al director del programa de derechos humanos, que es activista de derechos humanos, yeah. es, eh, bueno, era presidente de la Comisión Interamericana, y me dijo, bueno, si vienes aquí, vamos a trabajar en, en casos, en proyectos, proyectos que ojalá puede, puedan tener un impacto, uh -huh. y... Me, bueno, yo decidí, ¿por qué no? Voy a intentar. Vamos a ver. Si y está cuando, mal, me voy. Claro. ¿Y cuando eras joven, eh, participabas en algún grupo, algún activismo, algún tema donde jóvenes eh, les importaba las problemáticas de la sociedad? Sí, sí. Desde, puedo recordar. Eh, siempre manifestaba, estaban organizando protestas contra. Andabas sí. con tu cartel por las calles de Estados Unidos, así <ríe> protestando sí. al sistema. No, manifestaba contra el Gringolandia, la, la explotación <ríe> del, del imperialismo, sí. del banco, banco Mundial, eh, la guerra en Irak. La verdad es que yo fui a Carlos varias veces organizando manifestaciones contra la guerra ilegal en Irak. Entonces fue parte de mi vida. Ha sido un gran parte de mi vida. ¿Te consideras rebelde? No, bueno, yo creo que soy humano y... Solo, todos los humanos son rebeldes, tenemos que ser rebeldes. Y esa es tu experiencia en la universidad, eh, tú decías, ¿no? La universidad, muchos burgueses, ¿cómo fue? Eh, fue linda la experiencia, te pudiste adaptar a, a además, eh, compañeros tuyos que tal vez venían de familias adineradas que sí podían pagar tranquilamente la universidad. Sí, no, yo tengo amigos todavía que son de Harvard, que son buenas personas, y mi experiencia fue buena, en parte porque cuando comencé a, a Harvard, más o menos comenzamos el juicio de Goni, Entonces, la verdad es, yo no estaba en, en Boston, donde está Harvard. Yeah. La mitad de mi experiencia en, en universidad estaba aquí tratando mm -hmm. de construir un caso eh, con las víctimas y ¿sí? con mm -hmm. Rogelio Maeta y otros. Claro. Entonces... Bueno, no estaba en Harvard mucho tiempo, pero, bueno, estaba ya. Pero yo no disfruté y, y solamente trabajaba en, en temas de derechos humanos. Entonces, claro. mis clases eran interesantes porque decidí, no quería tomar clases de contratos. Adiós, penal, contractual, no. Solamente te enfocaste en derechos humanos. Sí, es porque no Vamos quieres... a hablar más adelante, de, ya más a detalle de <risa> lo que <risa> ha sido el juicio todo, ¿no? Y cómo decides dar una mirada, así un joven norteamericano, tú mismo te dices gringo, eh, y mirar a Latinoamérica, a los países como Bolivia? Bueno, eh, hay movimientos sociales aquí que no tenemos en los Estados Unidos. Los movimientos aquí que el pueblo, ¿no? Están organizando de una forma que quería entender lo que estaba, estaba pasando. Entonces, hace tiempo, bueno, hace 20 y pico años yo fui a a Guatemala, uh, y pasé por Chiapas, en México, para trabajar yeah. con las zapatistas, y Yo esto me interesa, interesaba. Sí, si te, te llamaba la atención estos movimientos sí, sociales. Sí, sí, estos movimientos sociales. No, ¿por, ¿Por qué? ¿Por su estructura o por su forma de, de, de, de realizarse como pueblos originarios? Los dos, los dos. La cultura me interesaba tam también, pero la resistencia. Eh, no tenemos este tipo. Estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo de, de ustedes. Aquí en Bolivia y otros sitios en América Latina, que yo creo que están los líderes de, de los movimientos sociales. Eh, las marchas aquí son locas, ¿no? En un nivel que nunca he visto. Y quería aprender eh, y compartir con el pueblo aquí en esto. Y ojalá usar estos... Eh, bueno, esa manera esos, de organización exacto, allá en Estados Unidos exacto. ¿no? además que sería como un contrapeso ¿no? las organizaciones sociales ahora tenemos un gobierno que respeta o que gobierna eh, enfocada desde de lo que dice el pueblo pero estas organizaciones podrían ser el contrapeso de gobernantes allá en Estados Unidos o sí, en cualquier claro. otro país y cualquier gobierno, yo creo que siempre la población tiene que presionar a cualquier gobierno si es un buen gobierno, absolutamente si es un mal gobierno, tiene que presionar es parte ah. de bueno, la revolución siempre tiene que criticar, tiene que movilizar y tiene que estar involucrado. Y Yo tengo fe en el pueblo. Bueno, el cambio viene desde abajo claro. y tiene que presionarlos de arriba. Entonces, eh, no entendemos esto en Gringolandia. Claro. Pero bueno, en Gringolandia, joven que se dedica a los derechos humanos o por lo menos toma esa visión de, del interés de las organizaciones sociales, ¿Qué pasa con el idioma? Uno de los principales problemas que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo entiendo inglés más o menos, pero no, no lo pronuncio bien. ¿Te fue difícil aprender español? Hermano, sí. <risa> oh, ha sido bien difícil. Yo fui a Guatemala, no hablé ninguna palabra. Yo estudié tres semanas, solamente, en toda mi vida. Tres semanas en... en en Guatemala conocí a un, un guerrillero y yo fui a la montaña con ellos. Y yeah. tenía que aprender porque había riesgos, había uh -huh. amenazas de paramilitares, entonces tenía que aprender cómo hablar eh, en español. Uh -huh. ¿Qué significó en tu carrera James Caballero? Es, eh, era el director de, de la Clínica de Harvard, después a la Clínica de Stanford, ha sido el presidente de la Comisión Interamericana. Es un amigo, eh, ha trabajado conmigo en varios proyectos. En el caso de Goni, eh, uh -huh. es un abogado muy conocido en el mundo de derechos humanos, pero desde la perspectiva de, del pueblo, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimo de él y hemos colaborado. He tenido la oportunidad de colaborar mucho con él. Y ahora es el, eh, el director de la red uh -huh. universitaria de derechos humanos donde, donde trabajo. ¿Podrías decir que él fue la persona que te inspiró a seguir lo que ahora eres? Sí, bueno, en mi carrera de, de, de abogado, eh, uh -huh. sí, eh, yo no tenía mucha fe en la ley para cambiar cosas, claro. pero ha sido alguien muy importante en mi vida. Eh, cuando desarrollaba mi, bueno, mis pensamientos sobre la ley, también Rogelio Maita, con quien he trabajado mucho acá, también, sí. Bueno, al volver del corte ya vamos a ir hablando un poquito más de este lado, de... Nuestro país, cómo llegaste a Bolivia y cuál fue el detonante para que te enamores de este país, porque sé que eres una persona fanática de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Una pausa y volvemos con mucho más en referentes, está con nosotros Thomas Becker, abogado norteamericano y que tiene su pasión y su corazón en el territorio nacional. Uno de los sectores más esperados en referentes es el sector de Tertulia, donde hacemos una dinámica, tomamos un buen vino y, por supuesto... Ah. La gente nos va escribiendo a las redes sociales, nuestra producción se encarga de filtrar preguntas un poquito más subidas de tono, por así decirlo. Y si tú quieres, respondes y si no, te tomas un buen sorbo. Salud por, por tenerte acá, excelente abogado y por supuesto, eh, qué bien que te hayas fijado en los derechos humanos y sobre todo defiendas ese derecho que tienen todos los seres humanos, ¿no? Cuando se les viola alguno de aquellos y tenerte aquí en el programa para nosotros es un honor. Salud. Gracias, hermano. Salud. Cheers, ¿no? Para Pachamama. Mm, para la Pachamama, muy bien. Ha Aprendido ya costumbres bolivianas, mm. ¿no, Tomás? Bueno, nuestra primera pregunta llega desde Santa Cruz. Melisa dice, Tomás, ¿tienes novia? Sí, tengo una novia. Ah, muy bien. Sí. <ríe> ¿Habló de la novia o okay. qué? Eso es un poquito. totalmente diferente. Las entrevistas que hago, hablamos de la tortura y todo. Ahora estamos hablando de... Ustedes me ofrecen Divino. vino, Divino. estamos hablando del amor. Del amor, No estoy es acostumbrado. Wow. Eh, eh, esto es como una montaña rusa. Vamos subiendo a subidas y bajadas de emociones. ¿no? Bueno. Muchos de mis invitados han terminado hasta llorando, ¿no? Recordando eh, no. muchas experiencias. Tomás, ¿así que es boliviana la novia? Es, no sé si es... ¿Mexicana, gringo o gringa mexicana? Oh, ah, yeah. ya. Es. ¿Te acompaña aquí? Es, vivía aquí, ahora yeah. vive en los Estados Unidos. Pero muy bien. Es, su familia <risa> es de México, pero es, vive en los Estados Unidos. Carla de Cochabamba, manda un saludo a toda la producción de Aviayala. No se pierde el programa. Dice, ¿se enamoró de alguna boliviana en sus viajes que hizo Tomás a este país? El pueblo boliviano. Del pueblo. pueblo. Boliviano, sí, ah, muy claro. bien. Un saludo por todo nuestro... Salve. Sí. Por todo nuestro estado plurinacional, de las exacto. bolivianas y bolivianos que sí, conforman. Exacto. Muy bien. Pamela dice, ¿se casaría con alguna boliviana? Oye, mira, todos quieren a, a emparentarte con, con, con bolivianas, ¿sí, ¿verdad? Bueno, todos dicen que necesito una señora de pollerra para ah. que pueda tener un, una pasaporte eh, boliviana, pero... Claro, estoy abierto a, a todo. Pero ahora tengo una novia que creo que me mataría si... Si dices que si quieres caso. Sí, sí, sí. Tengo, <ríe> necesito tener cuidado. no <ríe> está viendo. Tal vez por la página en México, por la página de la transmisión que tenemos, ¿no? Sí. esté mirando ahí, ¿no? esta hora de la <ríe> sí. noche, ¿no? A ver, dice... Uh, Juan Carlos, desde la Ciudad del Alto, te mando un saludo. dice Felicidades, sí. Tomás. Gracias por apoyar esta causa de todos los salteños. Y nos dice, ¿qué le parecen... Las mujeres bolivianas, ¿siguen con eso? <risa> bueno, son lindas, pero son luchadoras. Es lo que son mujeres fuertes que siempre uh -huh. en las marchas están peleando, gritando. Y bueno, son una inspiración para, para mujeres en los Unidos, pero para gringos como yo, hombres también, bien. porque las mujeres son fuertes aquí. Ah, muy bien, muy bien. José, de la sede de gobierno, nos escribe... Dice, Tomás, ¿bailarías en la entrada del gran poder y qué danza te gustaría bailar? Hermano, soy gringo, no tenemos ritmo para <risa> nada. Pero, ¿algún ritmo que te llame la atención? Yo, la, la cosa es la verdad, es, no es excusa, yo simplemente no puedo bailar. Es porque soy rockero, entonces no tenemos ritmo, somos como... ¿Duros? <risa> sí, sí, no, es, es, es, es feo. Uh -huh. Intento, pero es feo, es peligroso. Ah, mira... Peligroso, dice, ¿no? Sí. ¿Tu bebida favorita boliviana? Uh, a ver. ¿Qué dice? La verdad, es, a mí me... Eh, depende. El vino aquí es súper rico. Ya. Pero los jugos, a mí me gustó los jugos los, que... Los jugos naturales. Sí, porque son tan frescos. En mira. Gringolandia son todos procesados, por eso, para tener un jugo claro. de, de maracuyo, mango... mango Maracuyá, mango. Imposible ah, encontrar en Gringolandia, por eso... Tatiana, de Santa Cruz de la Sierra, te manda un saludo, dice, qué churro que está Tomás, churro es como un halago, ¿no? ¿Qué? Churro, qué churro, Churro. Dicen? Sí, un halago, churro. ¿no? Ah, ya. guapo, guapo diría, ¿no? Tatiana dice, este, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En la Paz, que es en el altiplano, en Cochabamba, los valles... O En el oriente boliviano, que es donde hace más calorcito, que es de ahí provengo. Uh, voy a comenzar una pelea. <risa> <risa> Nunca he vivido en Santa Cruz ni, ni Cochabamba, conozco el altiplano, entonces a, a mí me gusta el altiplano. Te Pero quedarías a mí me gusta ahí? viajar a todos los lugares. Ah, mira, muy bien. Alejandra Núñez dice: Bueno, ¿cuántos hijos pretendas, pretendes tener cuando te cases o cuando formes tu familia? No sé, todavía creo que soy joven, ¿no? He decidido. No soy tan joven, pero vamos a ver algún día, no sé todavía. ¿Cuántos años tienes? 43. 43, ah, está bien. Vamos a, a ver, aquí tenemos otra pregunta. Fernanda Vargas dice, ¿cocinas alguna comida típica boliviana? <risa> Intento. Y tenía que ser de Cochabamba. Cochabamba es donde más se come, dicen, la tradición. Sí, Fernanda dice eso. Bueno, primero soy vegetariano, entonces no hay muchas opciones vegetarianas. Hay, pero hay, hay limitaciones. A mí me gusta preparar las papas de la huancaina. ¡Uh, qué rico! Pero no sé si... Es, yeah. Bueno, los peruanos dicen que es de Perú, los bolivianos dicen que es de Bolivia, pero por lo menos preparo la versión boliviana. Hoy hemos tenido mucha, pero mucha audiencia femenina que nos está viendo a esta hora de la noche en domingo, Giseli del Beni, dice, como rockstar, porque tienes tu banda, vamos a hablar un poquito también de tu banda, ¿has tenido alguna propuesta de alguna fans? <risa> <risa> esa risa, salud, vamos sí. por un salud, porque esa risa fue natural, ¿no? Bueno, sí, siempre pasa, a todos, a todos, no uh -huh. solamente yo, pero yo digo no, yo no he hecho, uh -huh. es que... ¿Cero? No, nunca. No soy machista. No, no de quiero terminar. aprovechar y explotar la situación ah, que tengo. No, es, no. <ríe> y a un buen saludo entonces para Tomás. Lucero Nicole Franco, del departamento de Pando, nos dice eh, la quinoa, el grano de oro boliviano. Ella señala si has probado la quinoa en algún plato boliviano, ah. si te gusta, y si la prepararías o si en alguno de tus menús en, en tu vida diaria. Claro, uso siempre en vez de bueno los platos que tienen arroz uh -huh. en Gringolandia, no uso arroz, yo uso la quinoa, la quinoa más saludable, más rica, especialmente ah. de aquí. No, tienes que acabar la copa porque ya estamos terminando el sector y, y bueno ha tocado mucho. <risas> salud, salud, salud. A ver, quieres dice? que estoy baracho para que estoy hablando de todo. No, yo, no, yo sé no. qué está pasando, yo entiendo. No, no mucho, mucho glu-glu. Sí. <risas> sí. A ver. Eh, Nielsen te manda un gran saludo, dice felicidades Thomas, qué gusto verte eh, nuevamente por el país. Y ella pregunta, ¿qué es lo que más te llamó la atención de La Paz? Eh, la gente, yo creo que la gente es muy amable, eh, también a mí me gusta el espíritu de, de bueno, es una ciudad loca, ¿no? Eh, siempre marches, siempre, eh, todo está pasando aquí, eh, a mí me gusta esta cultura tan... Bueno, este espíritu de resistencia y, y loca. Sí, es, es lindo. lindo. Sí. <risa> a ver, tenemos más preguntas, nos están llegando. Bueno, ya un poquito más también eh, nuestra audiencia masculina. Dice: ¿Ha sido alguna discoteca aquí en La Paz? Sí, pero como he dicho, no puedo bailar muy bien. Entonces, realmente. Claro. En bueno, yo tengo varios amigos rockeros, entonces, Equinoccio, uh -huh. yo he ido varias veces. Eh, uno, tengo unos amigos atajo un grupo aquí claro siempre voy para ver los amigos los vamos, atajo. está en la lista de referentes los vamos a traer también más adelante a compartir acá con nosotros ah qué bueno sí sí, sí. Tomás ya entre las últimas Jocelyn dice eh, la pregunta vamos a ver vamos filtrando con la producción porque ahí dice te mandan besos abrazos no Dice, ¿cuándo vas a decido, estar por eh. el Prado? Preguntan aquí el Prado Paseño. A ver, Jocelyn estaba preguntando, ¿cuál es el ritmo que más te gusta de, de los ritmos bolivianos? ¿En términos de música o...? De música, la, de, música? de música. Morenada, eh, sí, Pinkul, bumbia, etcétera. Taquirari. ¿Qué es esto? Takirari. Taquirari, Taquirari es otro ritmo, no, no conozco. Otra danza boliviana del oriente, de donde te decía que... Ah, tengo sí, que aprender esto. Sí. Voy sí. a decir, este es mi favorito, solamente porque no sé cuál es, pero quiero conocer. Oh, ya. Yeah. Pablo, salud, salud. A mí, salud. mi productora está ahí, háganle, háganle beber, dice a todas. <risa> Un buen por, salud. Por los bolivianos, ¿está bien? Por los bolivianos, Muy claro. bien. Salud, claro. hermano. Salud. Ah, doctor, también la palabra. Acá decimos mucho, hermano, hermana. Sí, ¿no? Porque todos somos hermanos. ¿no? Así sí. es. A ver, Pablo dice, ¿participaste de, como espectador del Carnaval de Oruro? Y es la pregunta sí. viene del departamento de Oruro, te cuento, Pablo. Sí, sí. Es uh -huh. nunca he visto. No, no, sí he ido, pero es un nivel de celebrar que nunca he visto en otros países. Yeah. Es otro nivel. Es es lindo, uh -huh. lindo. Sí, sí, me gusta mucho. Uh -huh. A ver, la ultimita. Dianita Ayala, de Cochabamba, dice, Tomás, ¿qué se llama tu banda y si me puedes dedicar una canción? Mira, Dianita Yala. Bueno, eh, he tenido varias bandas. Mi ex grupo era Beautiful Bodies, los cuerpos bonitos, pero no tocamos ahora. Entonces, en mi próxima banda, bueno, voy a dedicar... Eh, yeah. a, ¿Cómo se llama? De Ayala, era, Dianita Ayala. Okay. Allá está tu cámara, mandale Dianita, por favor. Sí, en mi próximo banda, sí. Te este va a pasar. Canción. Pero ahora no estoy en un grupo. Una, muy bien. ¿Cómo son tus letras? Tengo entendido, veía, me llamaba la atención en una de las fotografías que poníamos acá, que decía Ayan. Eh, fucking feminist, eres un maldito feminista, algo así. Sí, soy feminista, sí. Dice Esa sería de... la traducción, ¿no? No sí. me equivoque. Ah, sí, ya, no, no eso es, es. <ríe> muy directo, creo. Al sí. volver del corte, vamos a hablar de, de tu banda también al respecto para conocer un poquito más. Otro saludo, estimado Tomás. Qué gusto tenerte sí. aquí en el programa. Y este es el sector de Tertulia, donde hemos podido conocer un poquito más y donde la gente también hace sus preguntas a través de las redes sociales en nuestra página oficial avialala.tv.bo y por supuesto la transmisión en Facebook, Avialala, Televisión en Vivo. Nos vamos un pausa y volvemos con más. Está Tomás Becker en Referentes.